Luego del operativo realizado por el Ministerio de Medio Ambiente en el mercado municipal de esta ciudad de San Francisco de Macorís, inconformidad muestran los vendedores, denuncian las condiciones precarias en que laboran debido al deterioro que presenta la infraestructura y puestos de venta. Ellos tienen que meterse adentro del mercado y los callejones que están todos sucios, y el baño nadie puede ir porque eso, eso está todo feidido. Y a faltar en la calle que no están haciendo nada. ...y nos no, no, no, no llevaban toda la gallina y se pedían... Se ...ciento cogía, y pico de gallina... La la gallina. ...no, la, ellos la cogían la gallina... ...aseguran que en el interior del mercado... ...la situación es preocupante... ...debido a las condiciones de insalubridad... ...yo quiero que mantengan la limpieza aquí... ...en, en esta área porque aquí es un comedor... ...y aquí en yo trabajo... ...y tú sabes que a veces gente quiere venir a comer... ...le gusta la comida pero entonces el mal olor no lo deja llegar... Okay. ...agregan que la alcaldía no ha realizado su trabajo... Y pese a las promesas hechas en campaña. Y la basura la pueden ver ellos ahí mismo y no la recogen. Y porque nosotros estamos trabajando allá adelante con la gallina para darle servicio al pueblo, que dio una vez de un carro la pida, dame dos y se la piquemos. no quieren llevar preso y llevarse a la gallina. Entonces ellos quieren que tengamos doqui toqui como los puntos de droga y tenéis pistola aquí para cuando yo venga que nos paguemos a los tiros con ellos y que estemos ubicando como había sido un punto de droga. Eso es lo que quiere Ale, que iba a ayudar y que. Eh, la juventud, tanto que decía que venía a hacer un mercado de dos plantas y no, compre, no hizo nada aquí. Reiteran su llamado al Ministerio de Medio Ambiente y la Alcaldía de este municipio a tomar medidas pertinentes ante la precaria situación. Para NTN, reportó Joan y Paulino.